Buenas tardes con todos, perdón por los problemas técnicos que acabamos de tener. Eh, le, bienvenidos a una de las primeras charlas que vamos a tener el día de hoy en, en este evento del Drupal Camp. Vamos a hablar el día de hoy de eh, la anatomía del sitio web Drupal Ecuador. Eh, esto de aquí es un análisis de cómo hicimos la implementación del sitio Drupal, en el cual ustedes se registraron, están publicadas todas las conferencias que vamos a tener, y en síntesis todo el sitio del evento. Eh, un poco sobre mí, mi nombre es Álvaro Mena, eh, hago web desde hace un, algún tiempo, hago Drupal desde hace algún tiempo y no les voy a aburrir más eh, con eso. Si es que quieren contactarme eh, por preguntas, ayuda, en cualquier cosa que necesiten con respecto a implementación, mi correo es alvaromena.uio.gmail.com o pueden buscarme en cualquiera de las redes sociales bajo mi handle, MIMO de SG. Eh, ahora, empezando eh, nuestra conferencia, eh, vamos a tomar un marco de referencia de cómo se han hecho las cosas hasta este momento dentro de Drupal y los problemas que esto de aquí nos ha, eh, nos ha traído. Entonces, esto de aquí vamos a tomarlo como referencia a Drupal 7. Entonces, ¿cómo se hacía site building en Drupal 7 hasta hace poco? Una persona tenía que instalar el sitio core y con core a, uno, a una persona le venían blocks y las regiones que estaban en el theme entonces cada persona podía crear un custom block eh, que no son entidades ni nada sino simplemente ubicaciones de texto o podrías instalarte views que ya es un módulo country para poder meter bloques e ir posicionando esos bloques dentro de las regiones del, del theme el problema que se tiene aquí es que ¿Qué pasa si es que quiero reutilizar el mismo bloque dos veces en, la, en otra región del, del theme? No puedo. Solución. Instalo context. Context me permite utilizar el mismo bloque dos veces en diferentes regiones de sitio. Me permite extender cómo se hacen las eh, visibility rules, etcétera, etcétera. El problema con context es que Muchos de los clientes con los que trabajamos Quieren tener el control del sitio en sus manos Quieren decir, yo soy el que pone el bloquecito en esta paginita de aquí Y Context es algo súper abstracto Es algo que, si es que eres un site builder con experiencia Si es que sabes cómo hacer las cosas Puedes manejarte dentro de Context Pero si es que eres un cliente que está moviendo las cosas un poco Es muy complicado ¿Cuál es la solución? Panels Panes te provee un layout, puedes mover los bloques, puedes poner las cosas. Y como somos semánticos, ya no vamos a utilizar solamente los bloques que vienen de Drupal, sino que también vamos a, entre, eh, a utilizar los Viewspace que nos implementa Panes con Ctools. Y eh, vamos a seguir utilizando las cosas. Pero viene el cliente y te dice, ¿sabes qué? En este nodo específico de aquí, quiero poner un acordeón que no se va a volver a repetir en ninguna otra parte del sitio. Y necesito que esa cosa de ahí funcione. ¿Está bien? Los blogs del course, más, más panels, más con, los content paints, más panelizer, más eh, las regiones del theme. Más views, más rabbit hole, más... En resumen, la, eh, eso de e-side build. Y ahora vamos con los estilos. Eh, tenemos un tema de herencia súper complicada que va desde el theme al sub -theme y todo tiene que estar bien declarado. Después de eso, entran nuestros queridos archivos... TPL.php, que en realidad no son archivos de frontend, sino que son archivos de backend, disfrazados de frontend, alguien tiene que saber hacer desarrollo para poder mover estos archivos de aquí. Y eh, el layer del theme no está preparado para recibir la información de forma directa si es que nosotros queremos mandar información limpia al layer de theme de ley tenemos que pasar por un pre tenemos que mandarnos un query alter en un view tenemos que hacer que las cosas funcionen para que llegue todo el layer de theme y podamos manipular las cosas de una forma media los TPL son de 7 ¿no? sí sí, sí. Todo esto aquí es marco de referencia, esto aquí es 7 eh, y la, el otro problema que tenemos también con, con los archivos TPL que ahorita me acabaste de hacer acuerdo es que Toda la información que viene de los archivos está determinada dentro del scope de ese TPL. Tengo un, un TPL de un view row y yo quiero hacer que ese view row me incluya una clase dentro de la fila dependiendo de la información que está viniendo de un campo, no puedo. No puedo ponerle porque ese, esa variable que está viniendo del contenido del, de, del campo no está disponible en ese aspecto. Lo que nos conlleva a la famosa curva de aprendizaje de Drupal. Si es que alguien quiere aprender WordPress, fácil. Si es que alguien quiere aprender Joomla, fácil. Si es que alguien quiere aprender cualquier otra cosa, fácil. Drupal llevaba a esto. Entonces, uno cuando se ponía a escribir el Hola Mundo, era más o menos así. Ahora, la nueva forma de hacer cosas, que es lo que nos pasó con Drupal 8. La arquitectura de Drupal 8 nos resuelve un montón de cosas. Eh, el primer montón de cosas que nos resuelve es que Drupal 8 adopta muchos de los módulos que se instalaban que eran necesarios para que nosotros tengamos funcionalidad al core. Eh, nos integró Beams que se volvieron los Custom Blocks, nos integró Features, que ahora es el Content Management, nos integró Views dentro del Core, que lo integró normal. Nos integró Panels, que eh, se volvió el Page Manager, etcétera, etcétera. Eh, nos cambia la mentalidad de cómo hacer los sitios. Y en esto hay que ser súper eh, conscientes. No vamos a instalarnos un sitio a Drupal para mandarnos un mini-site. No. Es que nos vamos a mandar un mini-site Laravel con un CRUD súper básico y Laravel Pages nos hace el trabajo si es que vamos a mandarnos un, bloque, un blog chiquito cuartos no hay ningún problema si es que nos vamos a mandar algo que requiera funcionalidad un poco más robusta que necesitemos cachar las cosas que necesitamos meterle eh, integraciones con servicios que necesitamos estar consumiendo APIs etcétera, etcétera Drupal, entonces ya nos eh, viene de nuevo esa mentalidad de zapatero a tus zapatos y eh, una de las cosas que también eh, nos soluciona la, eh, Drupal 8 es el tema de servir building. En Drupal 7, como se dieron cuenta, hay un tema de sobrearquitectura del sitio. Entonces, para uno poder llegar a una solución viable para las implementaciones que uno tenía que hacer, muy complicado en Drupal 7, en Drupal 8 se resuelven las cosas. Y en cambio, el tema del frontend, nos mete en Twig, que Twig nos agrega flexibilidad. Las variables están definidas dentro de Twin y los Themes pueden ser embebidos uno dentro de otro. Las cosas son mucho más eh, fáciles de hacer. Eh, nos permiten hacer Theming basado en componentes. Y la idea del Theming basado en componentes es que nosotros podemos desarrollar un... Eh, por ejemplo, un Slider para un sitio que tenga la, eh, la arquitectura base ¿no, cierto? tenga una foto tenga los thumbnails y tenga la funcionalidad de javascript y yo puedo hacer plug and play de ese mismo componente dentro de otro sitio que estoy implementando me jalo solamente las cosas y las pongo en el otro lado y debería funcionar y la mayor parte atractiva que tenemos en esta nueva forma de hacer las cosas es el json Twig hace un ingest de json y Drupal 8 vota los Render Arrays en formato de objeto JSON. Entonces, la única conversación que tiene que tener el developer que va a ser el frontend y el developer que va a ser el backend es cuál es la arquitectura que queremos que tenga el JSON. Quiero que este JSON tenga esto, esto, esto de aquí, Pues mátate con el frontend y yo me mato con el backend y al frontend no le importa de dónde venga la información siempre y cuando el objeto que están pasando entre cada una de las partes sea el mismo al que de, eh, quedaron de acuerdo eh, y atado a esto de el JSON con el frontend vienen las guías de estilos las guías de estilos vivas lo que nos permiten es hacer desarrollo del frontend del Drupal antes de que esto llegue siquiera conectarse a la base de datos eh, hay varias eh, alternativas aquí les he puesto cuatro eh, cada una va eh, atada a una de las metodologías de implementación de frontend que se tiene respecto a estilos eh, por ejemplo KSS funciona con, muy bien con la implementación B. Pattern PatternLav es una subimplementación de PatternLav entonces tiene lo mismo y las otras dos van por ahí mismo eh, ahora ¿Cómo está hecho el sitio Drupal.org? Para el sitio Drupal.org, Drupal.org, eh, utilizamos el site building utilizando Paragraphs. Eh, que Paragraphs es un gran eh, soporte para hacer las cosas con esta filosofía de hacer el desarrollo eh, basado en componentes. Eh, con el thinning basado en componentes como les acabo de mencionar, y utilizamos la guía de estilos Viva pattern. entonces, la primera parte ¿cuál es la configuración del Drupal? y para esto eh, vamos a saltarnos un ratito al sitio de Drupal Ecuador que debería estar por aquí, ya. Entonces, aquí. entonces nosotros tenemos eh, en español, obviamente Y tenemos estos de aquí, son los, par, eh, los párrafos que tenemos definidos dentro del sitio. Por ejemplo, este de aquí es uno de los párrafos que, que más hemos utilizado. Y para que tengan una idea de qué es un paragraph, eh, esto de aquí es lo que antes era eh, Field Collections en del paciente. Entonces, Field Collections se reacomoda para funcionar como párrafos. Pues cada uno de estos de aquí son, eh, no son entidades per se, pero algo parecido dentro del Drupal. Tienen sus propios campos, tienen su propio storage dentro de la base de datos, y pueden ser independientes para cada uno de los nodos que va a tener el sitio. Eh, el beneficio de hacer las cosas así es que yo puedo crearme un nuevo nodo y definir dentro de este nodo quiero que Vaya el banner, quiero que vaya el crédito y quiero que vayan las galerías de fotos. Y puedo escoger entre estos tres tipos de contenidos para armar la página. Y puedo reorganizar los eh, contenidos con un drag and drop. Lo vamos a ver en un momento en el homepage. Eh, yeah. ¿Dónde estás? Okay. De ahí. Eh, vamos a hablar un poquito de patternland y cuál es eh, la filosofía que tiene Pattern Lab por detrás. Eh, como están viendo aquí, Lab lo que hace es partir todo lo que tiene eh, los elementos que va a tener el sitio web a su, desde su mínima expresión a lo máximo. Y el objetivo de esto es que vayamos resolviendo las cosas de manera progresiva. Entonces, tenemos un átomo, que los átomos son los P's, los links los headers eh, quotes, imágenes cualquier cosa que esté cualquier elemento HTML los eh, fields de un formulario todas las cosas que sean de forma independiente que se puedan eh, hacer theming son átomos después de eso tenemos las moléculas que son colecciones de átomos Entonces un buen ejemplo de, un, um, de una molécula es un blowcode entonces el block tienes el block en HTML5 y de ahí tienes el, el quote citation que es el el autor, después de esto vienen los organismos que son la acumulación de moléculas y después de eso vienen los templates que son las acumulaciones de organismos entonces, aquí resolvemos por ejemplo todo lo que tiene que ver con textos en el átomo, defino el header y el párrafo defino en mi molécula cómo se va a ver el título por ejemplo, en el organismo combino el título con el texto y con esto aquí completo puedo venir a tener un template que va a funcionar de manera cohesiva, entonces si es que resolvemos algo aquí ya no lo tenemos que volver a resolver dentro de otra página porque tenemos coherencia de cómo se va a ver todos los colores de sitio, todas las tipografías, todos los headers, etcétera, etcétera, etcétera. Esto aquí es lo que les mencionaba hace un momento de la conversación entre el frontend y el backend. Yo como frontend recibo este JSON de aquí y mi tarea Espaciar este JSON de aquí con Twig Para que se compile HTML Y despliegue toda esta información de aquí Esa es mi tarea Y la tarea de la persona que hace backend Es mandarme la información en este formato de aquí Nada más No se tiene que preocupar de cómo van a aparecer los divs De cómo van a hacerse las cosas No se tienen que preocupar de nada más Lo único de lo que se tiene que preocupar Es de mandarme esta información en este formato de aquí Ninguna otra conversación Vamos a la magia Y en esto de aquí vamos a ir viendo Tengo preparado para ustedes este código de aquí Esto de aquí es un repositorio que está en Github Que lo eh, voy a pulir y lo voy a subir bajo la descripción de la conferencia eh, Hasta que el Drupal se acabe, hasta que este camp se acabe Y la idea que tengo aquí es Tenemos eh, desde el Branch Master Que esto de aquí es una instalación crudita de Drupal 8 con eh, un theme basado en Stable y agregado, eh, solamente creo que le agregué los módulos Contrib que necesito para funcionar eh, que los vamos a revisar en un momento después de eso, que está generado el theme cómo es la configuración del theme cómo se configura Pattern Lab dentro de, del Drupal cómo estoy haciendo la, eh, la configuración de las tareas de Gulp para compilar, esto aquí es interesante Después de eso vamos a ver eh, la configuración del theme y cómo se hace la comunicación entre el Drupal. Eh, no, todo bien. Cómo se hace toda la configuración de, para que Pattern la funcione dentro de los estándares de Drupal. Y después de eso, eh, la integración de los componentes para que todo funcione. Y después de eso vamos a saltar al sitio de Drupal Ecuador. Nuestro sitio Drupal, que no me esperé que la fuente esté tan... Ahí se ve. ¿No es cierto? Entonces tenemos esto de aquí es el sitio del campo entonces tenemos aquí nuestro theme que es el theme que eh, está basado en el stable y tenemos aquí los módulos country que están instalados ¿qué se necesita para que esto de aquí funcione? necesitamos el módulo de components este módulo de aquí lo que hace es darnos namespaces para el twig. entonces eh, gracias a esto nosotros podemos referenciar Cualquier otro tweak que está eh, metido dentro de las carpetas del theme, entonces eh, lo vamos a ver dentro de un momento. Tenemos instalados Paragraphs, Entity Revisions viene como dependencia de Paragraphs. Tenemos el module filter, que esto de aquí es un tweak mío que, para poder ir encendiendo de forma bonita las cosas en mi en Drupal. El módulo de devel para poder tener el web profile tweet para poder tener más funcionalidad con respecto a cómo interactuar con el tweet dentro del sitio y nada más, ahí está. Entonces los últimos tres módulos son para comodidad del developer. Sí, sí, sí esos, esos son míos, o sea, el Devel es algo que es básico, o sea, si queremos debuguear, debe y el web profiler dentro de Drupal 8 nos da las herramientas necesarias para poder hacer el análisis de cómo están dando el sitio, por qué están dando lento, dónde se están quedando los queries, cuánto tiempo se están tomando las páginas a cargar, etcétera, etcétera. Este aquí es dependencia, entonces, llamado. Y estos dos de aquí y este de aquí es el que la funcionalidad madre de, del demo que tengo preparado. De ahí. Aquí en el Drupal, en el Theme, esta aquí es la arquitectura base que, que tengo puesta. Entonces tenemos la carpeta de distribución que es la que va a ser el ingest la, de las librerías de JavaScript y CSS para el Theme, la carpeta de imágenes, la carpeta de, theme, de templates y los archivos base del, del, del, del Drupal con la carpeta del pattern. Lo único que hay aquí en el. En el a ver. En. ¿no? Ah, no, no, no, no. Lo único que está de diferente aquí es aquí en el default. Tengo habilitado eh, los servicios y en los servicios tengo el dibujo como true. Y creo que estamos. Sí, yeah. Nada más. Esos son los únicos cambios que están hechos en esta instalación. Eso es para que tengamos los comentarios. Sí, para de, de, de ajá, ajá, correcto. Entonces, gracias a eso, si es que nosotros revisamos el HTML del sitio que no puedo verle y en este stage estaba solamente con el bartic porque estamos ahí están los comentarios que es para que nos aparezca esto de aquí el, el dibujo enable true para poder... Sí. no, no, no, no esto de aquí se hace con el, con el settings en, el, en la configuración del Drupal en el... donde está? Aquí, en el services.yml, en el sites default, se pone el debug como true y la, cosa, la documentación de cómo hacer la instalación dentro de PatternLab está en patternlab.io. Vieron el link hace un momento. ¿Y cuál es el tema aquí? ¿Y cuál es el tema aquí? Eh, normalmente estamos acostumbrados a que todo lo que tiene que ver con respecto a los acontecimientos de JavaScript y SAS o CSS dentro de cualquier theme dentro del grupo, pasen este nivel de aquí que es en la raíz del sitio en la raíz del theme eso de ahí no va a ser verdad para nosotros que estamos haciendo las cosas con el style para nosotros toda la raíz del timing del sitio va a pasar aquí en el pattern entonces dentro del pattern yo tengo instalado eh, con Gulp y con Composer eh, la estructura básica la carpeta que nos interesa aquí a nosotros es este source de aquí. Este source de aquí es el que va a tener todo el contenido de eh, eh, JavaScript, CSS y los patterns que nosotros vamos a ir creando dentro del sitio. Avancemos un poco más. Entonces, Agrega, eh, aquí ya agregué eh, cómo se llama la carpeta de de SAS, que es la que vamos a utilizar para ir incluyendo nuestros archivos pero lo más importante que agregué aquí es, primero eh, el, la configuración del GULP que la vamos a revisar un ratito y esto aquí es algo que creo que vale la pena que les comparta Normalmente el GULP es muy difícil de digerir. Eh, con el GULP lo que hacemos es hacer compilación y manejo de tareas dentro del sitio. Entonces, para eh, el manejo de tareas, lo que estoy haciendo es partiendo cada uno de los tasks de forma global que va a tener eh, el sitio en diferentes archivos. Entonces, tenemos la tarea que nos va a manejar la compilación, esta tarea shell que nos va a hacer ejecución de cualquier comando sh directamente en la compilada, eh, Lint para encontrar correcciones de Javascript y de sss La compresión para que eh, los archivos que salgan Salgan comprimidos de una vez eh, Clean y concatenación para que los archivos de Javascript se unan eh, Y este tema de aquí es importante Porque eh, cuando nosotros estamos desarrollando Dentro de Pattern Lab, eh, Como se darán cuenta aquí dentro de los patterns tenemos las diferentes categorizaciones y por ejemplo dentro de estas moléculas de aquí nosotros vamos a tener cada cosa en una, en una carpeta independiente y la idea de esto es que el javascript que vamos a escribir aquí primero esté, eh, sea válido dentro del Drupal entonces todo tiene que estar codificado con behaviors y la otra es que como son archivos independientes eh, tienen que concatenarse en algún lado. Por eso es que después de que compila, mandamos toda esta carpeta de aquí para que los archivos eh, resulten. Después de eso, vamos a ver las tasas. Esto de aquí está funcionando con. ¿Dónde estás? Está gra funcionando gracias a este Wolf Shell de aquí. Este Wolf Shell lo que nos permite es hacer este tipo de cosas. El Pattern Lab nos eh, pide que ejecutemos un PHP Console Generate, que esto de aquí viene gracias a Composer. Y lo mismo con el Watch, que esto de aquí es lo que se encarga de codificar los tweaks que tenemos dentro del archivo fuente del de guía de estilos a HTML para que pues, lo podamos visualizar. Y el otro comando es este de aquí. Entonces, en el momento que estamos haciendo la ejecución, nos limpia el caché del Drupal automáticamente. La idea es que los, nosotros vamos a tener los behaviors del Drupal en esta carpeta de aquí Ahora, para que las cosas funcionen Nosotros necesitamos incluir las dependencias del Drupal del JavaScript Para que todo funcione con behaviors Si no los behaviors que nosotros metamos en esta carpeta de aquí No van a compilar nunca Entonces, está el Drupal JS Que es el que se encarga de manejar todo el objeto Drupal Y el Drupal init Este ready de aquí es una dependencia del Drupal por favor, si es que les estoy mareando mucho, me avisan Una pregunta, ¿eso es con el Drush también? El CR? No, eh, con Drush debería ser Drush eh, CCOR, esto de aquí es con Consola, con Dropal Console ¿Esa, o sea, esa opción de DrupalCR, o sea, primero deben instalar otro módulo para... No, esto de aquí es con Consola, o sea, nosotros yo eh... Sí, esto aquí es Drupal Console, es la es lo que deberíamos estar utilizando si estamos trabajando en Drupal 8. Aquí yo me saqué unos pocos elementos del sitio del Drupal ORG para que podamos ejemplificar cómo vienen las cosas. Aquí en esta carpeta del SAS están mis inclusiones y las cosas generales que voy a utilizar dentro del sitio. Básicamente aquí están las variables que tienen los colores importación de tipografías dentro de importación y definición de tipografías eh, definición de breakpoints para responsive eh, después de eso tenemos aquí librerías estoy utilizando vertical rhythm como apoyo para hacer el desarrollo de, de los estilos de sitio abstracciones y esto aquí es un conjunto de mixings y de placeholders que uno va acumulando a lo largo de del trabajo que uno va haciendo para los que hagan frontend se van a encontrar que una y otra vez están reutilizando la misma forma de ser un clear fix o alguna cosa entonces tenemos este de aquí por ejemplo que es un placeholder que lo que hace es agregar un after al final de un div que está flotado para que respete el alto las cosas y lo que está incluido dentro de la base de los estilos es así, la, primero las dependencias carga las librerías, carga las variables, carga las abstracciones, carga la base y en esta base de aquí está definido el ancho máximo que va a tener el sitio, el background color, cuál va a ser el, el font, etcétera, etcétera y nada más. Y después de eso todos los estilos que vienen de los part, de los componentes del padre. Entonces, yo tengo por ejemplo aquí los datos tengo las animaciones, botones, colores primarios, colores secundarios, las fuentes. Y como los textos, tengo los headings, HR, inline elements, que estos de aquí son los elementos. Ps, m quotes, small, nada más. El tema interesante es este de aquí. Este de aquí es una molécula que está agrupando un H3, un link y una imagen. La conversación que tuvimos con Camilo, que fue la persona que estuvo haciendo el backend, es esta de aquí. ¿Qué es lo que voy a recibir yo en el JSON? Entonces, el Camilo sabía que me tenía que pasar el nombre, la foto y el link. Y yo parcié este objeto de aquí para que funcione así. Si es, tengo un div, un poquito para que se vea. Yo tengo un div class person card. Dentro de eso, de, si es que me viene con link, voto esta estructura de aquí si es que no me viene con link voto esta, otro, esta otra estructura de acá no es nada más vamos a movernos a la molécula el JSON como se podrán dar cuenta tiene solamente el título y de ahí tiene una agrupación de personas y el objeto que está recibiendo es exactamente el mismo y el Twink lo único que está haciendo aquí es poniendo un div que les va a contener a los dos pasa un h2 como título y les pasea a los Personas que están en este card de acá no hay nada más, solamente le está haciendo el include y está diciendo, bótame el, este tweak de acá con esta información de aquí ese es mi trabajo como front fuera de hacer los estilos para la cosa que es manejo responsive de una vez manejo todo de una vez, etcétera, etcétera. Ahora, ¿Cómo se ve esto de aquí dentro del eh, sitio? Entonces tengo aquí por ejemplo los átomos, tengo los H's ya definidos todos, tengo eh, colores definidos todos, tengo la paleta secundaria definida todo. Y lo chévere de esto es que este link de aquí se le puede dar al cliente y el cliente puede ir viendo esto esto de aquí no está conectado a la base de datos, esto de aquí no es funcionalidad Drupal, esto de aquí es única y exclusivamente JavaScript, HTML y CSS, no es nada más. Compilado obviamente desde la parte de atrás que acabamos de ver que es un poco más completa, pero esto de aquí el cliente lo puede ir viendo en tiempo real. Queremos comprobar que el asunto sea responsive, voy viendo que el asunto sea responsive de una vez aquí, cómo van saltando las cosas, etcétera, etcétera. Eh, las moléculas y esta molécula de aquí está con este bug acabé de dañar justo antes de la presentación por estar moneando sorry Oda eh, y los organismos que es este tweet de aquí repetido entonces, bien, solamente el título vienen las personas este aquí, es si es que tiene o no tiene link se pueden dar cuenta que tiene el lover nada más, eso es todo el HTML y en la parte de la administración del Drupal esto de aquí se traduce a esto yo tengo como buen apoyo Star Wars entonces, ¿cuál es la configuración que tenemos dentro del Drupal? tenemos el título, el body, nada fancy aquí lo importante es esto de aquí, son los componentes. Entonces, tenemos la persona que tiene un campo imagen, que es el avatar, con el texto. Tenemos el título y el link, que este link de aquí puede o no puede venir. Y está configurado esto de aquí dentro. Y es lo que quería mostrarles. Para types. entonces tenemos aquí definidos dos tipos de párrafos el simple text y el person y aquí está eh, definido eh, los campos que estamos metiendo dentro del dentro del contenido y este contenido de aquí es un contenido de tipo basic page entonces dentro de este aquí yo tengo este eh, campo del tipo párrafo que está apuntando y la cosa chévere de esto es que yo aquí puedo seleccionar cuáles son los tipos de párrafo que estoy metiendo dentro de esto, entonces supongamos que yo tuviera 50 párrafos y quiero que eh, esta página aquí solo interactúe con dos, lo defino con el uno o el otro, ¿cuál es el ejemplo más textual de esto de aquí? Ah, me estoy olvidando de indicarles cómo jalo a la, al Drupal, que es la otra parte. Entonces, ya vimos toda la parte de los párrafos y de cómo manejar la guía de estilos. Y ahora vamos a ver en el sitio de Drupal cómo estamos haciendo para jalar las cosas. Y es este de aquí necesitamos también entonces ¿se acuerdan que estábamos hablando del módulo de Component Libraries que nos permitía hacer eh, la definición de los namespaces para el Twig? es esta configuración de aquí súper importante, está apuntando a la carpeta del, del Pattern con eh, la línea completa de donde se encuentran los átomos donde se encuentran las moléculas, los organismos y los templates y cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el override de un nodo, lo único que hacemos es incluyeme las moléculas, pálame de la carpeta de contenido, basicarticle.clic, y pásale esta información de aquí. Y en el... Aquí, en el atenaf entonces dice que tengo que jalar de las moléculas content basic article y este basic article y aquí está eh, el output que ustedes están viendo en todas las páginas internas del sitio drupal del sitio drupal ecuador eh, cómo funciona la parte del car Entonces, esto aquí está viniendo de un campo tipo párrafo. Parseo los ítems que están viniendo del de, de párrafo y le mando la información de la imagen, eh, el nombre, el link, y le digo a cuál de los eh, objetos de la guía de estilos vivas tengo que pasar la información. Y eso es lo que nos permite hacer que podamos tener este tipo de cosas de aquí. Entonces, Esta aquí es de la página de inicio de Drupal Camp. Entonces, tenemos fotos para sesiones y aquí están los párrafos Entonces, tenemos el cover, que es un párrafo con las cosas después de esto viene la galería de fotos que es otro párrafo de aquí tenemos el enlace y lo chévere es que puedo hacer esto de aquí y el enlace ya se movió arriba en la página del home obviamente no voy a guardar las cosas porque no quiero romper el sitio no debería estar haciendo esto en producción de hecho eh, ¿dónde está? y aquí están los organizadores entonces es un campo que tiene solamente el título el Camilo Juanjo y yo y lo chévere de esto es que el la parte de los agradecimientos de las personas que nos ayudaron a hacer el sitio ¿Dónde estás? Sí. Estos. tienen el mismo tipo de arquitectura. Entonces yo no tengo que hacer los estilos para esta parte de aquí de nuevo. Lo único que hago es reutilizar el párrafo que ya está hecho con la misma eh, molécula que ya está hecha en el theme. Entonces... Si es que yo tengo algo que en el sitio, por ejemplo, los teasers que son para diferentes páginas de los sitios, ¿cierto? Tienes la imagen, el título y un teaser chiquito. Y hay variaciones muy pequeñas entre el uno y el otro. Haces una sola vez y lo único que cambia es de dónde viene la información. Viene con un image style diferente, solamente le pasas la imagen con un image style diferente. Pero la arquitectura base de las cosas funciona. Eso es todo lo que les venía a contar el día de hoy.